Revisemos una funcionalidad de libre DTE muy antigua y que probablemente no conoces. Me refiero al punto de venta web de retail. Para esto necesitamos un lector de código de barras y los productos que deseamos vender. Con nuestro lector vamos a ir escaneando los productos, los cuales irán apareciendo en la pantalla. Una vez escaneamos todos los productos que deseamos vender, debemos generar el DTE. Para poder entregar nuestra boleta debemos seleccionar la impresora térmica, la cual permite imprimir directo desde la página web sin tener que bajar un archivo en PDF. Al generar la boleta se abrirá la gaveta de dinero y tendremos nuestra boleta de papel.